Buen día a todos, Proverbios 22, 6 Instruye al niño en su compromiso Y cuando llegue a viejo no se, hasta, no se apartará de él Vamos a iniciar con una breve lectura Donde vamos a dar gracias a Dios primeramente Por estar aquí en este momento Inclinemos nuestro rostro Señor, tú lo dijiste a donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Hazte presente en nuestra reunión, dándonos comprensión para que sigamos para que sigamos multiplicando y aceptarnos mutuamente. Capacidad para el diálogo, para escuchar las opiniones de los demás y espíritu de colaboración. Que este encuentro virtual nos ayude a desarrollar nuestro espíritu comunitario y nos enriquezca en el conocimiento. Queremos, Señor, ser tu testigo y luz para todos los niños en medio de estos tiempos de adversidades, para sembrar en ellos caminos de amor. Esta obra es tuya. Confiamos en que harás germinar el mucho esfuerzo y empeño que cada uno de nosotros pongamos, por eso, Señor, acudimos todos los docentes del Centro Educativo San José de Verdardino a ti para pedirte que nos alientes con tu presencia y nos des la fuerza de tu espíritu para llevar a un buen término nuestra tarea. Amén. Le damos la más cordial bienvenida primeramente a nuestra escritora Rosemary Tapia y a este cuerpo docente selecto que siempre brindamos brindamos una milla extra en el avance, en el conocimiento estrategias y habilidades dentro de las competencias básicas para nuestro estudiantado también para el director Adriano Pérez y la subdirectora Nidia Guzmán son suyas las palabras, Rose, adelante cultural. Siembra de lectores y Rosmarita, Tapia le da la bienvenida a todo el personal administrativo docente de la Escuela San José de Bernardino. Un ejemplo de compromiso con la lectura. Esta transmisión va a ser diferida a diferentes redes sociales que en vivo y simultáneamente nos ven en estos momentos. A ellos también nuestro saludo. Vamos a estar en Facebook, Siembra de lectores, Twitter, Instagram, LinkedIn, Yo, Tú y ReStream, que es la plataforma madre. Posteriormente, este video será editado y les enviaré el enlace a los educadores para que ellos puedan promover el tema de la lectura. Yo les voy a decir los temas. La profesora, la maestra Yedmari me dio el tema, Descubriendo el mundo mágico. Y la comprensión lectora. Yo les voy a hablar de las estrategias de prelectura para aumentar la comprensión, las características de la lectura comprensiva, estrategias de lectura, pasos sencillos para mejorar la comprensión, qué es la poslectura y ejemplo, y guía para la formación de círculos de lectura. ¿Cómo se realiza la convocatoria para integrar a los círculos? ¿Cómo difundir los círculos de lectura y otras actividades? Los círculos de lectura más allá del salón de clase. Y por último, preguntas y respuestas. Comenzamos aquí. La comprensión lectora es, como ustedes lo saben, es una habilidad en la interpretación completa de un texto escrito. No es suficiente conocer el significado de cada una de las palabras, sino que es necesario tener una comprensión global de lo que se está leyendo. Debemos establecer acciones y estrategias para que el lector comprenda lo que lea y le permita construir significados de lo que lee. Estrategias de prelectura. Hay que tener una estrategia de prelectura para. Aumentar la comprensión. Separar un tiempo especial para leer. Leer los libros correctos. Hacerse preguntas antes, durante y después de leer. Porque eso mejora la fluidez. Y yo les recomiendo que al principio los niños lo lean el texto por lo menos dos veces. Que hagan preguntas. Que efectúen actividades motivadoras relacionadas con el tema, el tema con la vida de los estudiantes, como ellos lo hacen con Roberto por el buen camino. Preenseñar vocabulario, las palabras que ustedes creen que no entienden, explíquenlas y preenseñar conceptos. Las características de la lectura comprensiva, porque comprender un título implica conocer el significado de las palabras, comprender las oraciones, interpretar las ideas e intenciones transmitidas por el texto. La motivación del lector y sus intereses hacen que se seleccionen ciertos textos y los lean en principio para divertirse y entretenerse, posteriormente para informarse y aprender. Cuando los intereses de los estudiantes coinciden con la lectura asignada, esto es favorece la comprensión y aquí hago un paréntesis cuando yo comencé a promover Roberto por el buen camino yo me fui a los colegios del barrio y hacía lecturas la novela inicia con un asalto a un cajero y cuando ellos abren el libro ven, quieto mano si respiras te muere ellos dicen, la escritora hablando como maleante, este es mi libro porque los sorprendo pero una vez que los atrapo Ahí ellos comienzan, inclusive los chicos de riesgo social que son perezosos para leer, se interesaron por esa novela. Las estrategias de lecturas son pasos sencillos para mejorar la comprensión lectora. Establecer conexiones y asociaciones. Se hace preguntas constantemente se crean imágenes mentales incluso pueden ponerlos a dibujar los que tienen esa habilidad plantear hipótesis sobre lo que leen eso mejora la comprensión lectora, identificar los elementos y categorías principales durante la lectura comprensiva la capacidad de reconocer los significados de la mayor parte del vocabulario es muy importante y aquí hago otra pausa la última revisión mía es quitar todo término sofisticado que complique al lector. Porque yo prefiero tener una expresión sencilla y les voy a decir la razón. Yo prefiero llegar al corazón de mis lectores que a su diccionario. Claro que de vez en cuando hay que poner ciertas palabras para que ellos amplíen su vocabulario, pero que cada 10 segundos no tengan que interrumpir para buscar esa palabra en el diccionario. Los, los procesos semánticos, la rapidez con que leen, al principio tiene que ser lento, a medida que ellos se hacen lectores van aumentando la velocidad en la lectura y lo que para mí es muy importante y hacen los estudiantes de San José de Bernardino la post lectura miren el sábado fueron muchísimos al encuentro que yo tengo con los lectores niños de sexto grado de la profesora Jetmari y todo el mundo una pareja en boquete que quedó realmente impresionada un ingeniero joven que dice que él nunca se imaginó que niños tan pequeños pudieran hacer ese, ese análisis y la poslectura podemos ver en las preguntas lo que ellos han comprendido si se hizo un buen resumen yo le digo a los muchachos yo quiero escribir yo comienza por hacer una reseña de cada libro que tú lees ¿Y cómo hacemos que la comprensión lectora vaya, vaya como incorporándose a ellos casi de una manera que ellos al principio no la perciben, con la formación de los círculos de lectura? Miren, yo no hago diapositivas porque yo uso el guión del video. Yo después se lo comparto a las profesoras porque hay información, que algunos de ustedes les puede interesar y ustedes se lo piden a ella. En la guía de los círculos de lectura hay ciertas normas. Nosotros en Siembra de Lectores tenemos 378 círculos presenciales y uno virtual en Facebook con 4.500. Ellos hacen reseñas, ponen portadas de libros que leyeron. Muy activo ese círculo virtual. Tenemos actividades, tenemos seres en Coclé, Chiriquí, Azuero, donde hacen actividades. La participación, casi siempre yo digo que los reúnan en un círculo, porque ese círculo les da como ese efecto de que están unidos, porque si es una banca aquí, otra banca allá, en la lectura usamos el círculo de lectura porque eso propicia un diálogo igualitario. Nosotros tenemos círculos de lectores, y en esos círculos de lectores, tenemos una norma, no usamos título. El niño, un niño muy destacado de San Bernardino, Gustavo Bellogín, para mí es igual que un doctor especializado en neurología, porque es esa esa sensación de igualdad. Es Gustavo, Pedro, Miguel, Rose, porque eso nos da como cierta, como cierta confianza para expresarnos. No se establece de que el, el doctor o el miembro de la Real Academia. No, no, todos los lectores tenemos ese sentido de, de igualdad. Se propone que los participantes Adopten normas básicas de convivencia y respeto. Es importante que los integrantes acaten. Todas las lecturas son válidas. En el, los círculos de nosotros nos dicen, tú no entendiste el libro que estás hablando. No, eso no, eso es convivencia. Porque después se forma la controversia y hasta ahí llega el círculo. Cada uno tiene derecho a de tener su opinión. Cuando invitamos al autor, entonces sí puede venir una, una orientación. Los círculos de lectura se organizan de la siguiente manera. Se establece un coordinador. Yo digo reuniones mensuales, eventos trimestrales, y ese coordinador va a durar tres meses con un asistente, porque así fomentamos también la capacidad de liderazgo. Cuando pasan esos tres meses, el asistente ya ha aprendido y pasa a ser el coordinador y se nombra un nuevo asistente y así se van rotando todos los estudiantes cada tres meses. Entonces ellos tienen, ellos tienen obligaciones, tienen que hacer la convocatoria, darle seguimiento a las reuniones, promover el cumplimiento de la asistencia, y esa, esa integración anima a todos los participantes a que descubran la capacidad de desarrollar sus habilidades comunicativas. Específicamente, es responsable de moderar el diálogo sobre la lectura. También lleva una agenda con una asistencia yo le digo a los profesores que los profesores de español en su, o los maestros una vez al mes hagan la reunión en clase, después que el niño está cansado ya no vamos, es casi imposible de poner atención y de esa manera también escoger el libro que están leyendo en el trimestre, la situación económica está muy fuerte. Entonces, si leemos el libro del trimestre y en tres meses vamos a hacer reuniones mensuales y en la actividad vamos a invitar al escritor, cuando ellos van a hacer el examen tengan la seguridad que van a sacar notas excelentes y se van a enamorar de la lectura porque esa es la actividad que les va a mejorar el promedio. Eso es bien importante. Entonces, eh, en otros cursos sí se hace una comisión de selección para ver qué libro se selecciona, pero eso yo digo que es más bien en círculos de lectura de adultos. Lo que sí podemos tener una comisión para que les ayude a ciertas actividades que podemos hacer del libro en lectura. Pueden hacer blog, pueden hacer murales, pueden hacer representaciones. Es muy importante que ellos se involucren. Cuando ellos hacen un personaje de una historia, que hagan como un pequeño guión, la lleven una escena y de esa manera les aseguro que ellos jamás se les va a olvidar. Jamás se les va a olvidar. Y aquí hago un paréntesis. Yo recuerdo una chica que hizo el papel de mami, la mamá de Tuti. Yo, esa muchacha tiene, tenía como 14 años, unas habilidades artísticas tan asombrosas que yo le pregunté a la profesora, digo, ella es del barrio, Y dice, no, es toda una yellecita, sin embargo, hizo el papel que a mí me dejó asombrada. En vida de compromiso, la escuela Hipólito Pérez Tello la llevó a escena y está en YouTube, y ustedes no se imaginan los niños cómo actuaron con cada uno de los personajes la que hizo de la maestra Rosa maravillada qué niña tan dulce me encantó cómo ella se fue aprendiendo su personaje todo eso hace que ellos se interesen en la lectura el que no pueda asistir a clase ese día después ustedes lo lo ponen al tanto de lo que se llevó a cabo en la en la en la reunión del círculo de lectura. Ya les dije que esos pongan las sillas en círculo porque eso da la, la sensación de comunicación, de integración. El, el, el coordinador va a abrir la sesión y va a poner, va a dar el orden de la participación de cada estudiante. Hay, hay chicos que son ya lectores y se entusiasman Quieren hacer cinco o seis preguntas Que vayan todos Al final, que todos preguntaron Pueden preguntar los otros Pero eso sí hay que tenerlo en cuenta Para que no haya monopolio En, en las preguntas de un solo estudiante preguntando Esto se da en los círculos De lectura Al principio Déjenme ponerle silencio Se me había olvidado también el teléfono yo desconecto todo y de esa manera ustedes pueden ir integrando que para ellos cada reunión del círculo de lectura sea una fiesta cada tres meses ustedes invitan al escritor del libro que ellos leyeron para que ellos compartan a veces no es tan fácil conseguir que el escritor vaya pero bueno Ustedes busquen los que están dispuestos. Entonces, una vez que avisaron de la convocatoria, lo avisan como con 10 días, pueden hacer un afiche. Aquí ustedes tienen maestros con muchas habilidades de que tienen la reunión. Y entonces, hay una actividad que yo les recomiendo. Los círculos de lectura se pueden iniciar desde tercer grado y cada círculo va a ser el salón el salón C, el salón D cada círculo porque si se hace muy grande, el encuentro trimestral sí puede ser por nivel, los tercer grado los cuarto grado, los quinto grado los sexto grado pero se nos quedan dos por lo menos primero y segundo que todavía no tienen la capacidad para leer yo les recomiendo que cada tres meses, un día antes de la convocatoria los niños más grandes quinto y sexto grado, le pidan permiso a la maestra y en es, y una hora le lean a los más pequeños. Cuando el niño se va acostumbrando a escuchar el relato, eso lo ayuda posteriormente en la comprensión lectora. Este es uno de los, de los proyectos de siembra de lectores. Entonces ese niño más grande que les lee es para ellos como un hermano mayor. Y cuando ese niño pequeño le hacen bullying, ¿a quién creen ustedes que buscan? Al niño grande que les leyó y le cuentan el problema que tienen. Porque muchas veces no se atreven a comentarlo al, pro al maestro, ni mucho menos al director, ni tampoco comentárselo a sus padres. Pero a ese hermano mayor que le lee, se lo comentan. Ya tenemos experiencias en eso. Entonces, ya después que hacen los carteles, los afiches, los murales, apónganlo en las bibliotecas, en las secretarías, que sea una gran fiesta. Con esto no digo que tienen que hacer un brindis, no, pero que sea una fiesta, que todos estén alegres, que todos hayan comprendido la novela. Una vez que ya hacen la reunión, al final ellos tienen que escribir qué les pareció la reunión cómo se sintieron para desarrollar la escritura también porque no solo leer todo el que lee puede escribir lo único que tiene que empeñarse hay escritores que dicen que sí, se requiere un mínimo de talento pero la mayoría es trabajo y querer Así es que eso es todo cuestión de motivación. Ellos van a registrar todas sus experiencias en el círculo de lectura. Y después, cuando ustedes les hagan el, el examen, en una de las preguntas, pregun le, le, le, le preguntan al estudiante en qué. Ah, pero okay, voy a tener que apagar le van a tener que preguntar al estudiante cómo lo ayudó. Cómo lo ayudó. La gente sabe que uno no contesta por algo. Cómo lo ayudó el círculo de lectura en su comprensión lectora. Dime que tengo que ver cómo lo pregunta. Aquí no me van a... ¿Cómo le ayudó en su comprensión lectora? Eso es bien importante, entonces en, en la celebración cada tres meses Traten de llevar una escena Una escena, miren la novela La burbuja invisible Yo estoy promoviendo la lectura del Quijote Y yo llevé un pasaje del Quijote A representación con el personaje principal Entonces, de esa manera Ustedes pueden tomar cualquier niña bella Que ellos la han leído Hacen un casting para ver qué niña está más capacitada para el programa. Eso no significa que las otras niñas no van a tener un papel en la obra, pero si queremos, porque así ellos se esfuerzan en aprenderse el personaje, en caracterizarlo, en la, en la actividad que tomen fotografías, me las pueden mandar y yo se las publico, la profesora, la maestra me hace una reseña, yo se las publico en Siembra de Lectores y así vamos haciendo como un efecto multiplicador en los demás colegios. Yo tengo años ya de trabajar con la profesora Yermari y, la, y la, realmente ha sido asombrosa la, la experiencia. Mire, las principales virtudes de los Círculos de los Lectores es que da la oportunidad de enriquecer la vida cultural de las personas, de los niños. Se puede programar también las actividades complementarias, como yo les dije. Incluso ustedes pueden decirle a los niños, de tal obra ustedes pueden hacer una canción, Pueden hacer una poesía, pueden hacer un resumen. O sea que ellos desarrollen su creatividad. Se van a sorprender. Se van a sorprender. Ya por lo menos los niños que van a los encuentros, ellos se conectan todos los meses. Y yo dije que en diciembre tenía vacaciones. Y me dijo Gustavo Bellogín, pero ¿cómo vacaciones en diciembre si yo cumplo el 30? digo no te preocupes Gustavito que yo me voy a conectar y te voy a cantar el Happy Birthday estoy en lo feliz que quedó porque ese, esa comunicación de afecto del lector con, su, de, con sus lectores es muy importante para que ellos sean buenos lectores entonces ellos tienen que expresar qué piensan de lo leído escuchar a los demás en ese momento, ellos adquieren conocimientos culturales y contextuales que enriquecen la reunión. Los docentes pueden construir un diálogo sobre la temática al final, y entonces ellos van a quedar bien claros con todos los temas de las novelas: cuál es el tema principal, los personajes, cómo encontraron los diálogos si fue comprensible para ellos, si el tema se relaciona con su entorno, con su vida social. Esto hace que desarrolle la expresión verbal y escrita. En la lectura mejora la ortografía, la gramática, tantas cosas que van a enriquecer, van a enriquecer, van a enriquecer todo ese efecto que ellos tienen con relación. Todo ese efecto. Es que aquí no estaban marcando los lo que estaban pidiendo admisión. Todo ese, ese contexto aprendido, el educador lo ven causando. Y de esa manera, el el niño va a sentir con mucho orgullo que es lector yo se lo digo a los a los estudiantes la vida del lector es una vida de éxito la vida de la persona que no se interesa en la lectura es una vida de fracaso porque no van a tener comprensión lectora si esto, dicen eso es español pero eso le ayuda para todas las materias porque desarrolla esa comprensión lectora tan necesaria y ahora yo quiero abrir un compás a preguntas otra cosa, recuerden que este guión del video yo se lo voy a enviar a la profesora Yedmari, porque hay ciertas pautas para formar los círculos que los que estén interesados le dicen a ella para que ella se los mande. Entonces no, te, no tienen que aprendérselo, sino simplemente irse fijando. Y acuérdense que en la práctica se va aprendiendo. Así que yo quiero abrir el compás de, de preguntas y respuestas. La misma educadora se da cuenta cuando el estudiante está comprendiendo y le voy a decir, yo me doy cuenta también por la, el tipo de preguntas que hace y yo recuerdo una de las preguntas y se encuentra usted con un verdadero genio de una niña me preguntó a mí sobre Tuti Roberto por el buen camino dice su fundamento el fundamento de su obra cuando habla de la conversión es judeocristiano ¿Cómo asimila un delincuente que ha cometido hasta un crimen ese texto. El mismo era una escuela católica. El, el rector me miró y me dice, ¿qué te parece esa pregunta? Y yo le dije que cua, la única forma que el delincuente se rehabilita es cuando encuentra a Dios, cuando vuelve su mirada a Dios, porque es cuando hace un examen de conciencia de todo lo que hizo, y entonces hace el propósito de enmienda. Y solo se dan cuenta que la única salvación es acercarse a Dios y pedir la redención. Y aquí a los que van a hacer preguntas, que levanten la mano, hagan la pregunta. Vamos a tratar de, de que las preguntas sean fluidas y las respuestas encaminadas de la misma manera, puesto que la escritora hace su grabación y si hay muchas pausas de por medio, la edición no sale completa. Recuerde que en este momento no solamente estamos nosotros conectados en Zoom, sino ya está conectada en múltiples plataformas que en este momento nosotros estamos saliendo en vivo, hasta el exterior, no solamente aquí en Panamá, así que aprovechemos este instante que tenemos para aclarar nuestras dudas, buscar estrategias o buscar algunas recomendaciones que quien más que Rose nos las puede brindar en este momento. Así que les pido con motivación y actividad como nos hemos caracterizado siempre formar parte de esta actividad que, que nuestros estudiantes también lo están viendo a través de las redes sociales. Buenos días. Buenos días. Sí, una pregunta. De todas las obras que usted tiene, ¿Cuál usted recomienda para niños de nueve años? Para nueve años, Travesías Mágicas y Niña Bella. Esa ah, es okay. la, la novela para ellos que quedan encantados. Muy bien, gracias. Cómo no, a la orden. Por favor, digan su nombre, porque para que los conozcan, inclusive hay personas que no hablan el español y ponen el subtítulo, porque están muy interesados en el movimiento que hay de Panamá, poniendo a los mil pequeños a leer. Es Kilmara, soy profesora de inglés de la Escuela San José de Bernardino, además soy madre de familia, he leído muchas de sus obras, igual mis hijas. Una de las que más le encantó fue Roberto por el Buen Camino. Y travesías mágicas también. Bueno, le dice que tiene continuación, Roberto, por el buen camino. Se titula oh. 20 años después. Saladillo, Carlos. Oh, muy bien, voy a decirles. Gracias. ¿Cómo no sí. bueno, adelante. Buenos días. Mi nombre es Yaradis Rodríguez. Eh, quisiera consultarle, o más bien pedirle una recomendación para los niños de grados bajos. ¿Qué me recomienda usted? Para que ellos se motiven más a lo que es la lectura. ¿Qué grado, maestra, qué grados? Por lo general yo siempre doy primero y segundo grado, entonces me sí. gustaría que me encaminara. Con mucho gusto. Yo le voy a decir, yo recuerdo mi sobrino Raulito, el que le hice travesías mágicas. él le, le encantaba el relato. Él prefería que yo le contara una historia a ver televisión. Y tenía cuatro o cinco años no sabía leer y yo recuerdo como hoy que cuando se me acabaron las historias yo comencé a leerles las historias de la biblia le encantaba él decía la de jose en el desierto entonces el niño se va acostumbrando al relato a la hora que aprende a leer ya tiene habilidades entonces, miren, los niños que hicieron, el, los más grandes que leyeron, comenzaron a leerle Travesías Mágicas, los de primero y segundo grado. Entonces, Travesías Mágicas es la vida de un niño de 5 años que está solito y muy triste, y la tía le, le sugiere que cree un amigo imaginario. Entonces, una novela de aventura, y ellos iban y cada cierto tiempo le leían un capítulo, y ese día los niños estaban interesantísimos. Ustedes pueden buscar cuentos infantiles, aunque ya los niños prefieren como, o sea, en los, ni a mí. Yo me acuerdo que yo de niña a mí no me gustaban los los cuentos de Puerquito y Cerdito y el Conejito, eso no me gustaba a mí, a mí me gustaban las historias con personajes. Pero dependiendo del gusto y del nivel, como que les lean, porque se acostumbran al relato. Miren, hay una técnica que usa Yemari, que ella comienza a leer el libro en el salón. De esa manera, ellos quedan enganchados en la historia y lo siguen leyendo en la casa. Adelante. Eh, eh, la me gustaría que explicara un poquito sobre las estrategias de pre-lectura y post-lectura. Yo estaba tratando de tomar. Sí. No, pero yo le voy a mandar el guión Así. para que usted lo tenga. Mire, la prelectura, el docente va leyendo y se da cuenta qué palabra o qué concepto el niño no tiene todavía la capacidad de comprender. Entonces, antes de que lean el libro, usted comienza a, a explicarle. Yo me acuerdo que la fascinación de Raulito era que yo le dijera una palabra que él no conocía, yo le decía, Raulito, tú eres mi contertulio. Y decía, ¿y eso qué es? Digo, es la persona con la cual yo converso. Una vez yo le dije, mi amor por ti es oblativo. Dice, ¿Y ¿qué es eso, tía? ¿Qué amor es ese? Digo, es ese amor que la persona da la vida por la persona que que quiere, dice, eso sí es querer, dice el niño, y el niño tenía cinco años, entonces si ustedes ven algunas palabras o conceptos a la hora de que antes que ellos la lean, usted se lo explica y de esa manera ellos cuando se enfrentan a ese concepto ya lo conocen, la post lectura es una vez que leen el libro pídanle que hagan un resumen, al principio les va a costar trabajo pero miren, una de las cosas que más ayuda es poner tempranamente al niño a escribir, porque si no llegan a secundaria y no saben hacerlo. Yo me acuerdo mi profesor, yo soy escritora gracias a mi profesor de español, Roberto Carrizo. ¿Sabe? Una vez un estudiante dijo, no le dé malas ideas a la profesora. Él nos daba una palabra y con esa palabra uno tenía que crear una historia. Yo recuerdo que a mí me dio la palabra basura. Yo era una... Comenzaba la secundaria y yo vi que basura era un término relativo. Que lo que era basura para uno podía ser alimentos para otro. Y cuento la historia de un niño que come de la basura. En ese momento, en ese tiempo, nadie comía de la basura. Y la gente en el colegio, el profesor, le dio un giro literario. En manera que ellos comienzan a hacer un resumen al principio les va a costar, no importa. A así se van esforzando hasta que lo logren. Entonces pueden hacer también murales. Ustedes saben que ellos son muy creativos en el internet. Pueden ponerlo como, un, como hacer una dramatización, escoger el mejor personaje. Yo me acuerdo que una vez en Los Ángeles del Olvido una de las niñas escogió a Jairo y, yo, y todo el mundo, no, pero ese no es el personaje principal de Jairo, representa el amor. El niño más tierno de mi narrativa es Jairo, porque los, la, la mamá y la abuelita se mueren y lo adoptan. Y él da tanto amor a esos padres adoptivos que no deja vacíos en ellos. Entonces la niña cuando explicó por qué ella había escogido a Jairo, miren, ustedes se van a sorprender, entonces ustedes dicen, escojan un personaje, yo lo hice en un conversatorio con los estudiantes de sexto grado de San José de Bernardino, y cuando ellos me dijeron por qué escogían ese personaje, yo quedé admirada, la capacidad que ya tienen de comprensión, entonces en lectura pueden hacer una canción, pueden hacer muchas cosas, denle libertad, porque ese círculo de lectura tiene que ser una fiesta, Deja de ser una clase para hacer una fiesta, pero van a tener mucha capacidad los niños para después enfrentarse al aula de clase con mayores herramientas. Yo les mando el guión ahora. y en el guión hay varias cosas que... No, no, no, no tomen nota porque todo, y además este video yo se lo voy a mandar editado ya con todos los silencios cortados a Jet Mari y ella se los va a dar y ustedes pueden verlo cuando están formando los círculos de lectura. Buenos días, bueno. escritora. Mi nombre es Doris Peña y, y nosotros como maestros tenemos en usted grandes temas que desarrollar en clase con sus libros Temas sociales, delincuencia, violencia doméstica, crisis económica. Y, y esos temas son vigentes, tanto en el tiempo que usted los escribió como en la actualidad. Todo eso de la violencia, la delincuencia y la crisis ahora más que nunca en esta pandemia. Y llevar a los niños con, con las lecturas donde se mencionan lugares de Panamá, es fascinante hacer un viaje por nuestro país, por ejemplo en el caso de La Niña Bella y todos los personajes que se dan y en particular a mí como, como madre y además de docente me ha llenado mucho su, su novela la, la, que, la que dice el, La cárcel del temor en, en ese caso usted habla de la violencia doméstica pero también de, de un trastorno mental. Y nosotros a veces pensamos que eso no existe y que, y que solamente se, se le da a una población específica, pero, pero debemos saber que se da en todas las edades. Y, y yo la admiro por su, a usted como investigadora, analista, observadora, que, que detrás de, de una escritora hay mucho trabajo. Para, para llegar a, es, a esa novela y, y nos enseña muchas cosas porque yo tenía un, fa tengo un familiar muy cercano que tenía ese problema de, de agorafobia y, y nadie me había dicho cómo se llamaba, me daban consultas, me daban medicamentos, pero, pero ningún especialista me dijo el nombre de ese trastorno hasta que leí su novela le vi un nombre, vi que podía investigar, que podía ver qué, qué podía hacer para ayudar a esa persona y, y es por eso que la admiro y le doy las gracias, me siento bendecida de estar aquí con usted por el gran apoyo que nos da como docente y como madre de familia, como, como persona de una comunidad. Muchas gracias. Gracias a usted maestra y le voy a decir una cosa muy importante, la gente no le da importancia al maltrato psicológico, sino cuando agarran a alguien a puño cerrado, el maltrato psicológico es peor, porque se no deja cicatrices en la piel, las deja en el alma, y la persona va bajando su autoestima y la persona se va enfermando. Entonces, por eso yo que tiene toda la razón. En todas las novelas yo hago un proceso no solo investigativo de lectura, sino de entrevistas. Porque yo quiero saber desde el dolor de esa persona cómo yo tengo que crear el narrador. Y ahí es lo importante, porque si el lector se da cuenta de una vez si el escritor maneja el tema o no lo maneja el tema. Y es importante que se sienta que investigó, pero que no abrume al lector con términos estrambóticos porque hay gente que les gusta escribir para un nivel muy alto no, yo quiero que todo el mundo me me entienda ese para mí yo creo que es la mayor de mis fortalezas, sin embargo todo el que me lee sabe que mi trabajo tiene un fondo investigativo yo le agradezco muchísimo sus palabras el escritor es una es una profesión de mucha soledad hay que estudiar, hay que escribir estos reconocimientos nos dan un espaldarazo y dice, la gente aprecia el trabajo que haces. Así que muchas gracias. La próxima pregunta. Compañeros, hemos visto la participación activa y el, y el género fuerte en esta, en esta capacitación. De hecho, un marco bastante amplio, así que exhortamos a los compañeros varones a que hagan sus preguntas, aporten o también de una milla extra en cuanto a cómo han llevado ustedes lo que es la labor de la lectura como docente dentro del aula de clase. Pero en este momento estamos ganando las mujeres. Así que yo motivo de María, hay una persona que iba a hacer una pregunta. Muy bien, perfecto. Maestra. Buenos días, profesora Rosemary, a todos los compañeros, es la maestra Griselda Valderrama. Profesora, este... Bueno... Desde el inicio, cuando los niños empiezan su lectura, primer grado, eh, hay estudiantes, o bueno, eso también puede tener que ver con la técnica que el maestro o la estrategia que el maestro utilice para enseñar la lectura. Pero sí me he dado cuenta que muchos estudiantes todavía llegan a tercero, cuarto, inclusive sexto grado, y hacen, eh, tienen una lectura eh, cancaneada, como nosotros decimos. ¿Qué estrategias no, nos da usted eh, para evitar estas lecturas cancaneadas, bueno, ya desde inicio de la formación de, de, de que el niño está empezando a leer? Si hay algún método sí, que usted. Hay que cooperar mucho el padre de familia. Yo recuerdo que yo iba a visitar a mi hermana que vivía en Panamá, cinco hijos, pero uno de los hijos estaba en sexto grado y leía tan cancaneado. Él ya es un profesional muy exitoso, con muy buenas notas en la maestría, y él siempre me dice a mí que me agradece. Yo le decía, le decía a mi Chichito, yo no podía ni oírlo porque me desmayaba. Te vas al balcón, yo te quiero escuchar. Y me vas a leer una hora. A la media hora tomas agua y sigues yo le hacía esa práctica y después una de las hermanas le decía el otro mes viene mi tía tienes que mejorar, ponte a leer y quiero que sepa que en tres meses el niño leía de corrido tienen que leer en voz alta y tienen que leer todos los días y a unirlos cómo se forma el hábito de la lectura que escojan una hora cinco de la tarde van a leer media hora para el círculo para el hábito de la lectura con 20 minutos es suficiente pero para esa actividad media hora todos los días todos los días a las tres semanas uno forma un hábito después no le va a costar trabajo y esa persona ese estudiante a leer en voz alta. Y para eso necesita la cooperación del padre de familia para que lo ponga todos los días. Porque usted no lo puede poner en el salón porque después atrasaría a los otros. El padre de familia se interese para que su niño lea bien y lo haga todos los días en voz alta. Yo no lo dejaba descansar ni el domingo. El domingo me leía la Biblia. Esa es una manera porque de, los niños les hacen bullying y los molestan. Entonces yo le decía, y cuando ya la maestra vio el cambio, lo ponía él a, a leer, un ejemplo para sus compañeros. Hay que ponerlos a leer todos los días, pero necesita obligatoriamente la, la cooperación del padre de familia. Y usted me va a contar una historia cuando ya tenga como tres meses. No me no sé dónde estoy, la profesora María, eh, eh, distinguida escritora, eh, una sugeren, eh, no sugerencia, una consulta. Ajá. Eh, yo tengo un nietito de 8, bueno, ha superado bastante el cancaneo, pero la pregunta es, ¿puede uno en el, en el logro de ese hábito esto repetir el mismo texto? aumentándole un poquito, ¿verdad? Cada día, porque yo he sentido que cuando se hace una relectura por darle un nombre, en la segunda vuelta el niño logra mejor, mejorar la fluidez. Sí, Entonces, profesora, eh, yo recomiendo que se haga y con el libro que más le gusta al niño, porque si no les da pereza, ya después que se hace el lector, uno lee el libro que tiene que leer pero al principio el libro que le gusta, y no importa que lo lea varias veces, porque de esa manera va desarrollando eh, cierta capacidad. Si a los tres meses el niño todavía persiste, tal vez necesita la asistencia de una fonoaudióloga pero primero hay que ponerlo a leer y a leer y a leer varios meses, y por qué no repetirle el texto. Y otra cosa, que el niño se concentre, porque si el niño no está concentrado, que aleje celular, que aleje todo lo que le vaya a quitar la concentración, porque entonces es mucho más difícil el proceso. Hagan la otra pregunta de una vez, porque después la, la edición se hace difícil. Le voy a decir que se los ganan los niños el, el equipo de Gustavo Belluín. Ellos sí están chispas. Ay. y aunque ustedes no lo crean los círculos de lectura poner a los niños a, le a leer es beneficio para el maestro se va a tener que esforzar menos en explicar algo muchas veces porque el niño no lo comprende entonces al final es beneficio para ustedes también disculpe la intervención me, me encanta, no dejen espacio y si los demás no preguntan ustedes pregunten todo lo que necesiten saber y, y no solamente porque en el caso de Niña Bella lo leí los padres de familia también. Ellos me comentaron que ellos también leyeron la novela con los estudiantes. Mire, maestra, que yo le digo a los estudiantes, ustedes van a ser sembradores de lectores. ¿Qué necesitan? Conseguir por lo menos un lector en su casa. Y quiero que sepa, un niño en San Miguelito, que él consiguió 19. A todos los amigos del papá. El papá no leía, se Tuvo que poner a leer porque quedó, quedó excluido de la conversación. Y el papá me lo dijo en una feria. Todos mis amigos estaban hablando conmigo de la lectura y yo no sabía de qué estaban hablando y yo tuve que ponerme a leer. Entonces yo les digo, lean la novela en familia. en La familia que lee y comenta un libro también va a comentar sus conflictos, sus problemas, sus tristezas, sus alegrías, va a haber comunicación. Y eso también se promueve con la lectura familiar. La maestra Yetmari, no, eh, no hay caballeros en su, en su escuela, son puras maestras. No me he fijado en. Chicos. Sí, buena. Sí, buena. Es la maestra Anabel. Ajá, Pero... dígame, adelante. Mujeres al Poder. Sí, quería hacer una pregunta. ¿Cómo yo puedo ayudar a los, a los niños que presentan bueno, problemas de que tienen problemas de aprendizaje, pues, en la lectura. Bueno, yo les voy a decir... Para que puedan lograr leer, porque a sí. veces... Yo les voy a recomendar una novela, Vida de compromiso, la vida de mi madre. Cuando ella era maestra de primer grado, después, los últimos años, le dieron segundo, pero siempre era de primero porque todo el mundo buscaba el colegio, la escuela para ser estudiante. Mi mamá llegó a tener 42 estudiantes en ese tiempo, donde más tenían 25. Y ella a los niños de lento aprendizaje, antes hasta 12 años en primer grado, ella se los llevaba para la casa. Necesitan un poquito más de esfuerzo. Y todos sus hijos eran tutores. Quiere decir que si ese niño de lento aprendizaje tiene hermanos más grandes, Debe de involucrarlo, hablar con el padre de familia para que ese hermano más grande. Yo me acuerdo, yo de siete años era tutora llevándole la mano a Roberto, un niño gordo, grande, altísimo. Y yo era como un piojo y no me hacía caso, pero entonces mi ama intervenía porque al final entraba mi ama porque ella lo hacía eran dobles jornadas y se los llevaban en la tardecita para poder compartir con sus hijos y por eso que todos sus hijos tenemos como ese don de la pedagogía porque desde muy pequeños enseñábamos, mi mamá decía que todo el que sabe leer y escribir puede enseñar a otro que no lo sabe y entonces le llevábamos la mano, le hacíamos preguntas después intervenía mi mamá así que involucre a los hermanos mayores a la mamá al papá tienen que esforzarse por ese niño que le cuesta más una vez que aprenda a leer, a escribir y a sacar cuentas, él sigue adelante buen día, buen día bendiciones al grupo de colegas de San José de Bernardino al director, a usted profesora por esta oportunidad de estar bendecida en la mañana de hoy, independientemente 5 de octubre, día internacional del docente del docente, así que bendiciones y sí, esto ya en el sistema cuántos años hemos llevado igual me remonto al tiempo de antes, cada escritor cuando escribe y es usted profesora, un ejemplo digno de admirar eso que siente su corazón como usted lo expresa para llevar un mensaje sincero y que nos llegue al corazón para compartir con el prójimo, independientemente, cuando mi hijo tuvo en segundo año, voy a mencionar el, el título de esta novela, Dinero Fácil en un Camino Difícil, independientemente la ¿Qué? autora... Ese es de Puello, Ricardo Puello. Puello, sí, profesor sí. Entonces, como madre, y lo planteo como madre, como educadora, son estas novelas que nos hacen analizar, reflexionar lo que está viviendo una sociedad carente de valores, de tristeza, de todos los sinónimos que le pongamos. Pero sí, profesora, la admiro. Está hace un tiempo, ese círculo de lector usted lo dijo, el hábito de la lectura, Hoy en día quienes leemos somos ya personas con cierta edad. Los niños hay que volver a involucrarnos, a que sea lo que ellos vean. Mira. Están leyendo, mire, todos los sábados yo me... Conecto por Zoom a las 3 de la tarde y la mayoría son niños, niños de primaria, los niños están leyendo. Si no, yo no tuviera esa cantidad de ventas de niños de novelas juveniles y le agradezco muchísimo que me recuerde el Día Internacional del Docente porque en la novela Vida de Compromiso yo no solo le hago un homenaje a mi madre yo le hago un homenaje a todos los docentes que son los que construyen una sociedad decente lo que pasa es que en el camino muchas personas olvidan esas enseñanzas y no pretendan en esta novela encontrar hazañas heroicas sino esos eventos sensibles esos eventos sencillos que nos tocan el alma y nos dejan sin aliento. Esa es una novela que yo se la dedico a todos los educadores. Y cuando usted lee esa novela es como el manual del educador. Ahí usted se va a encontrar con situaciones divertidas porque el niño del interior tiene mucho humor. Y se va a encontrar también con las dificultades que pasa un educador. Así es que leen. les recomiendo que lean esa novela. Que es un homenaje que yo les hago. Gracias. Pero los niños gracias, que están profesora. leyendo, profesora, los maestros, los niños, si, pregúntele a Gustavo, no solo Gustavo, usted vea un, uno de los videos, busque Encuentro con la escritora Rosmarita Tapia, la mayoría son niños de primaria. La gente, hasta en el exterior, están motivadísimo ¿y por qué aquí no hacemos esto? Y que lo podemos hacer en digo yo sí, el 30% de la audiencia es del exterior. Ahora en estos momentos, el 30% que nos está viendo, 70% Panamá, 30% en el exterior. Así que sí se lee, los niños están leyendo y con mucho, con mucho entusiasmo. Debiéramos leer más y debemos procurarnos para que esa cantidad vaya aumentando miren que yo les dije a los niños que los libros los tienen desperdigados uno aquí hasta en la cocina tiene el libro, ¿por qué no hacer un rinconcito literario? yo sé que el papá no les ponerle unas tablillitas y ponerlo todos en un rincón que cuando lleguen sus amistades se den cuenta que ustedes son lectores y los van separando por género, quieren releer un libro, muchas personas en pandemia que no tienen dinero han comenzado a releer los libros que tienen en casa y les doy una recomendación, no presten un libro mío, jamás se los van a devolver profesora, aquí los caballeros están ausentes ¿cuántos son? para saber, los llevamos apagullados ¿cuántos son? sí, ellos son Sí, yo me... Salva al grupo. Seis u ocho. Ajá. Ay, Incluyendo el director. Sí. Así es que imagínense. Mientras Bien. ellos... Yo sé que ellos van a hablar. Por lo menos uno va a sacar la cara por el... Ve, el más... Dicen que las mujeres nos estamos apoderando del mundo. No nos dejen porque nos apoderamos <risa> del mundo. Sí, yo les quiero hacer un comentario. Eh, las experiencias, pues... Voy a hablarles de estos dos últimos años. En cuanto a la virtualidad y los círculos lectores Mis chicos de quinto y sexto grado Hasta el sol de hoy hemos leído siete novelas Entre ellas, Roberto por el buen camino, primera parte Han leído 20 años después Tenemos hasta Roberto por el buen camino, el primer ejemplar Hemos leído vida de compromiso El arco iris bajo el pantano uh -huh. Iniciamos desde tercer grado con Travesías Mágicas, Ángeles del Olvido, Niña Bella, cada una con una manera de interpretación totalmente diferente, donde transporta al niño a, a vivir la experiencia de la lectura y a viajar a través del tiempo, como nos invita la novela que lleva por título Travesías Mágicas, y donde se habla de un futuro, que no a muy largo plazo pues llegó a la actualidad porque se habla inclusive de lo que es eh, la parte del arreglo de la ciudad de las bahías entre otros y en este momento ellos están leyendo esto porque se están preparando para una educación de premedia y media donde vamos a encontrar muchos de estos casos que se dan en la primaria pero donde florecen un poco más es la vida de la premedia ¿por qué? porque allí recogemos todos los que son los diferentes extractos sociales que hay en, en nuestra comunidad y cómo preparar a ese estudiante a lo que en un momento dado le puede acarrear no solamente la parte de la agresión sino también la autoestima porque están en un momento de la adolescencia donde sus cambios físicos les, ha, les está afectando y encontrarse con algún chico o algún grupo agresor puede ser bastante terrible y triste para nuestros estudiantes. Los círculos virtuales han sido pues, un boom porque no solamente se han integrado los chicos, sino también los padres de familia, los niños con el aula de recursos, tiene que ver cómo ese padre trata de motivar al hijo con una imagen, con una oración después de haber buscado la definición de la palabra, la interpretación. Cómo realizan un ensayo con la estructura de un ensayo, donde también dan a conocer sus aportes y cómo comparan los extractos leídos de una y otra novela, eh, llevándola al entorno, a la vida actual, en la comparación, en qué puedo hacer, en qué no debo hacer en donde no hay premios ni castigos, donde hay es consecuencia de los actos. Así que yo les motivo a que hagamos esto, no solamente como un proyecto como tal, sino un proyecto que tenemos que disfrutarlo, hacerlo con pasión, porque si el estudiante ve esta energía, este acompañamiento, crean lo que... Los niños van a quedar dándoles la clase a ustedes, y cuando estemos en lo que es círculo lector, el maestro no tiene necesidad de hablar, porque la secuencia narrativa la llevan de una manera tan fluida que no hay espacio entre la comunicación de la secuencia narrativa de un estudiante y el otro. A medida que uno va terminando, el otro va siguiendo la secuencia. Esto es maravilloso. Así que esto era lo que les quería compartir porque sé que después que yo termine mi intervención, yo sé que mis compañeros Jesús, Diomedes, Santos, Harris, el profesor Adriano, el profesor Álvaro, yo sé que ellos van a hacer derroche de sus actividades o nos van a hacer algún comentario. Profesora, yo ese conversatorio donde estaban los niños. Había un niño acompañado de la abuelita. La novela era Niña Bella. Uno de, de los mejores comentarios lo hizo la abuelita. Porque el personaje principal de la novela, entre, claro que es Niña Bella, es la abuelita, que llega a reeducar a la familia. Y la reflexión que hizo la abuelita me dejó a mí asombradísima porque es los años de la experiencia. La experiencia te enseña muchísimo. Adelante. Este, profesora, eh, si tendría alguna facilidad eh, estos, eh, estas novelas en línea eh, y dónde se pueden con, eh, conseguir con facilidad, ¿no? Miren, las novelas se pueden conseguir en distribución. Gran Morrison, todos los Gran Morrison Hay unas que usted la puede conseguir En Arrocha, pero como ellos Las imprimen, ahí van Seguros, porque Hay unas que tienen las más vendidas Pero en Distribuidora Lewis Como ellos las imprimen En los Gran Morrison Las tienen todas, porque En línea están en Amazon Pero eso hay que tener tableta y eso es Más complicado, pero Yo recomiendo que para Panamá Compren el libro físico y lo tienen, a buen precio, lo tienen a buen precio, se pueden comunicar con el vendedor que atiende y ellos les dan, les dan un precio o comprarlo directamente, como usted quiera. Ustedes me llaman y yo les doy los, los teléfonos, los contactos. Muchas gracias. Pónganos a la orden. El éxito lo hace sin reconocer la ayuda de los, de, de los demás, Alfred North. Pues vamos a... Siendo las 10 y 15, vamos a culminar pues esta reunión eh, de conocimientos donde hemos participado y ha sido bastante activa con las siguientes palabras para después darle la palabra, valga la redundancia, al profesor Adriano o la profesora Nidia como representantes directivos del Centro Educativo San José de Bernardino, marcando siempre las diferencias por las tendencias en estrategias, dinámicas, actividades y en métodos de evaluación para llevar a la vanguardia a nuestros estudiantes que hoy nos comprometemos y sabemos que están en el siglo XXI, donde no nos podemos quedar atrás. Las palabras no pueden calificar ni cuantificar. Es muy amable de su parte y apreciamos su tiempo. Rosmarie, las palabras que busco no existen, pues el agradecimiento hacia usted no tiene ninguna comparación. Es por ello que el Centro Educativo San José de Bernardino y su gran equipo de trabajo le damos las gracias por su fina presencia y sus atinadas palabras. Sabemos y estamos totalmente convencidos que ya llevaremos a la práctica cada una de sus enseñanzas. Ahora le brindo la palabra a alguno de los compañeros varones o al cuerpo directivo de la escuela para que se dirija a usted. Eh, eh, profesora, muy buenos días. Eh, profesores, muy buenos días nuevamente estamos muy complacidos y eso es lo que nosotros hicimos en el día de hoy espero que sea el inicio, el comienzo de... recuerde que el que enseña tiene que aprender todos los días para enseñar hay que aprender todos los días entonces que no sea la primera ni la última sino frecuentemente podemos decirle en tiempo, puede ser trimestral porque siempre tenemos que nutrir de personas como usted pues con conocimiento con ejemplo y eso es lo que la experiencia que usted ha tenido y entonces para que sea para que se multiplique eso es lo que nosotros necesitamos así que le doy muchas gracias eh, por la, también quiero agradecerle a la profesora Yetmari también por, la, por haber tenido esa iniciativa y lo que se hace en un salón de clase Ahora queremos que se haga a nivel de la escuela, a nivel de la institución. Así que profesora, de corazón, le felicitamos, muchas gracias. En nombre de, del directivo, pues, que ahora hay que poner en práctica. Como siempre he manifestado en diferentes seminarios, podemos tomar muchos seminarios si nos ponemos en práctica como si no hubiera tomado. Así que ahora nos toca seguir avanzando, seguir ayudando a, a los niños Recuerde que tenemos una tarea muy difícil ahora, el próximo año, ya que en los casi dos años, pues, los niños no estuvieron así presencial. Así que tenemos un reto muy grande. Con la ayuda de Dios y con la ayuda de la profesora, vamos a salir adelante. Muchas gracias. Yo quisiera preguntarle: ¿qué matrícula tienen ustedes? ¿Cuántos estudiantes tienen? Eh, de kinder a sexto grado tenemos mil estudiantes. Oh, es grande. Sí. Mm -hmm. El reto es grande. ¿Algún, ¿Algún colega por parte de la escuela que quiera pues, culminar las últimas palabras? Profesora Yemari, licenciada Tapia, no me veo, no sé por qué no me veo. Sí, esto, se ve. pero sí, la profesora Lidia. Nosotros la vemos. Eh, quiero hacer eco de las palabras las palabras del profesor Adriano, ¿verdad? hay que poner en práctica lo que aprendimos eh, y tenemos un gran recurso aquí en la escuela que es la profesora Yemari. Todo el que quiera, yo siempre he dicho los educadores somos un cúmulo de conocimiento que a veces lo guardamos para nosotros solos, pero todos tenemos experiencia, unos somos más hábiles en la matemática, otros en la geografía, otros en la historia, otras en las expresiones artísticas. Y tenemos el recurso en la escuela ¿verdad? de la compañera Yemari, la profesora Yemari, que ya tiene experiencia de año tras año haciendo su círculo de lectores. Así que invito a todos los demás maestro, ya la licenciada dijo que a partir de tercer grado, y eso no es pérdida de tiempo, porque a veces los docentes pensamos, ay, si no doy sociales. Eh, eh, no, no cumplo. Si no doy naturales si y hago el círculo de lectura, me atraso. Pero están, tenemos ganancia porque los niños están aprendiendo a leer, están comprendiendo lo que leen. Y cuando vamos a nuestras otras asignaturas, va a ser más fácil. Entonces yo les invito a todos pues, a seguir desarrollando los, los pininos, ¿verdad? No es fácil la primera vez, pero tenemos el asesoramiento. De la profesora Yemari, que yo estoy segura, que te asegura que si le pedimos el asesoramiento individualmente, mira, Yemari, ¿cómo, ¿cómo hago por aquí? Eh, estoy tratando de hacer esto, ella nos va a dar la orientación. Así que adelante todo, pues, y esperemos para siempre San José de Bernardino, esto tiene la disposición de aprender y reaprender. Muchas gracias. Muy bien, Rose, ya puedes despedirse. Bueno, yo te voy a. La lista de reproducción de los encuentros que yo he tenido para que se llenen de entusiasmo y vean a sus queridos niños de San José de Bernardino participando. Y les voy a decir, yo nunca les voy a decir que no, porque yo incluso eh, estando enferma he dado conversatoria. Ahora tenemos la facilidad de la virtualidad porque quiero que sepan, la semana antepasada yo tuve seis conversatorios, la semana pasada seis, esta semana tengo siete, y la otra ni he buscado, porque la semana del libro no alcanza, yo no podría estar hoy aquí, que sería en Arraijá, en la tarde en Colón, mañana en Chilibre, después en David, después en Veragua, no se puede, pero sí a través de esto, y esto queda la evidencia para siempre. Ahí queda el video. Ustedes mándenlo incluso a otros colegios, a otras escuelas. Porque de, si todo un pueblo es lector, si todo un país es lector, vamos a crear un pensamiento crítico y vamos a tomar mejores decisiones. Y que los niños desde muy pequeños vayan aprendiendo a analizar que en la vida se paga consecuencia por nuestros actos como la pagan los personajes. Entonces, esa es la enseñanza de la literatura. La literatura nos enseña a comprender la vida. Entonces, en mí van a tener siempre un apoyo con mucho amor. Yetmari lo sabe, nunca le he dicho que no. Y los niños, ustedes van a ver el entusiasmo de esos niños haciendo preguntas. Así es que hasta siempre van a contar conmigo, Germani, te voy a mandar el guión para las personas que estén interesadas, los compartas con esas personas. Muchas gracias, un abrazo y hasta siempre.